En este vídeo voy a explicar cómo funciona un bucle while, que lo que hace es repetir una serie de instrucciones hasta que se cumpla cierta condición. Para controlar si se cumple la condición o no, se utiliza un elemento que se suele denominar centinela y que suele ser una variable eh, y se comprueba cuál es su valor hasta que se cumple cierta condición. En este caso, por ejemplo, mi bucle while tengo una variable de tipo cadena de caracteres que he declarado aquí arriba, que es respuesta y que se comprobará eh, cuando esa variable tenga el valor basta, pues terminará el doble el bucle, perdón. Así que mientras que la respuesta sea diferente de basta, lo que va a hacer es ejecutar el bucle. Bien, entonces en el programa primero se declara la variable tipo string, luego nos pide, nos da las instrucciones, escribe tu nombre hasta que eh, se escriba basta y luego nos pedirá que escribamos algo, ¿vale? Aquí en readln, line, lo que se hace es guardar en la variable respuesta lo que escriba el usuario. Y luego aquí empieza el bucle con su begin y su end, ¿vale? Que hasta que no se cumpla la condición se ejecutarán estas instrucciones. Escribe tu nombre y leer la respuesta, es decir, lo que escriba el usuario en pantalla. Y cuando se cumpla la condición pues va a salir del bucle y se va a ejecutar esta instrucción. Vamos a verlo en funcionamiento. Ejecuto el programa. Bien, y aquí nos está pidiendo. Te pediré tu nombre hasta que digas basta. Bueno, pues pongo aquí IP. Nos lo sigue pidiendo porque hasta que no escribamos basta lo va a seguir pidiendo. Álvaro. Susana. ¿Vale? Incluso si digo basta en minúsculas, tampoco lo va a coger porque, como espera, es que lo escribamos con mayúsculas. Y si va a poner basta, pues termina el programa. Sale del bucle y ejecuta la última instrucción que está ahí.